Bienvenida, bienvenido a Almas en Conciencia Un espacio, un lugar en donde puedes encontrar todos los temas Por los cuales tú te estás preguntando sobre la existencia Sobre la energía, sobre la conciencia Un programa creado para que tú puedas encontrar esa voz interior Esa magia, esa chispa, esa energía que eres tú yo te saludo, mi nombre es Margarita Mercado, estoy aquí transmitiendo desde Ciudad de México. Eh, puedes seguirme en mis redes sociales, en el canal de YouTube como Margarita Mercado. Saludos a todos los que ahora ya están creciendo en comunidad a través del canal de YouTube. A todos ustedes que me han estado siguiendo a través de las publicaciones de YouTube, te saludo. Muchísimas gracias. He leído tus comentarios y también te dejo ahí las respuestas cuando tú me haces preguntas a través del canal de YouTube también. Y también te recuerdo que me puedes seguir en Twitter, Instagram, como Margarita en Mercado, así me vas a encontrar. Así que recuerda por favor siempre dar manita arriba, regálame corazones para este programa. Y si estás a través de YouTube, bueno, pues recuerda también dejar tu manita arriba, suscribirte para que puedas estar al pendiente de todas las publicaciones. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Y bueno, pues como ya viste en el título, el día de hoy voy a estarte platicando sobre la gratitud y cómo trabajar con esta esencia cómo activarla, cómo hacerla consciente, cómo eh, aprender a transformar todas mis experiencias a través de la gratitud, a través de poder integrar esta conciencia y vas a ver cómo con el día a día, con el trabajo que tú puedas hacer la conciencia se cambia, se transforma por completo cuando nosotros trabajamos a través de la gratitud. Y ahorita te voy a explicar por qué cambia tanto nuestra conciencia cuando trabajamos a través de la gratitud. Y bueno, pues aquí ya voy viendo a todos. Saludos y bendiciones, bienvenidos, saludos hasta Estado de México, Mérida, Yucatán, Pachuca, eh, Guanajuato... Hidalgo, eh, gracias, gracias por estar al pendiente. La Paz, Baja California, bienvenidos, gracias por acompañarme. Y vamos por acá con, como siempre, vamos a arrancar nuestro día eh, con nuestro ángel. El ángel que el día de hoy está rigiendo del cielo de acuerdo a la Kabbalah. Que estamos a 23 de noviembre. Y está entrando justo el ángel número 49. Vamos a ver este ángel número 49. que nos trae para nosotros y cómo lo podemos trabajar? También, por favor... Ayúdame a compartir, ayúdame a etiquetar, eh, compártelo el número de veces eh, que puedas, por favor, comparte, comparte, comparte este programa. Y si deseas que yo lea tus comentarios, tienes que entrar directamente a Almas en Conciencia. Si te encuentras conectado en cualquiera de, los, de mis otras páginas, por favor, entra directamente a Almas en Conciencia para que yo pueda leerte. Y bueno, pues tenemos el ángel número 49 de la Kabbalah que se llama Behuel, que significa Dios grande y elevado. La esencia que nos va a aportar este ángel es la elevación y grandeza. Las personas nacidas bajo esta influencia nos recuerda que nuestra grandeza como seres espirituales creados por Dios a su imagen y semejanza, de ahí que Bejuel sea un buen antídoto para rehuir de las bajas pasiones que nos alejan de nuestra grandeza original. Los nacidos bajo las horas de este ángel son personas conscientes, que deben de ser agradecidos por su origen a la vez, capaces de transformar la tierra. Poseen un alma sensible, destacan como personas capaces de abrir a sus buenas acciones, los caminos de la inteligencia y de la nueva era. Lo que nos otorga este ángel es el canal para exaltarse hacia Dios. La elevación, la gracia hacia nuestras virtudes y talentos, Conseguir la estima de todos por nuestra bondad y nuestra generosidad El éxito también nos otorga a través de la literatura, a través de la jurisprudencia y diplomacia Protege contra el egoísmo, contra el odio y la hipocresía la propuesta personal de este ángel es vencer el odio y las tendencias egoístas. Así que bueno, pues nos está invitando a que hagamos reflexión con todas nuestras actitudes egoístas que hemos tenido. Y que bueno, pues viene muy bien para esta época y que justo el 25 pues está eh, trabajando con la gratitud y vamos a dejar allá atrás nuestros sentimientos egoístas. Bejuel nos otorga la estima de quienes nos rodean por nuestra bondad y nuestra generosidad. Entonces, invitemos a este ángel a través de nuestras meditaciones, a través de nuestros decretos, para que expanda nuestro corazón a través de ser cada vez más generosos y de tener esa bondad a flor de piel. Y bueno, pues aquí ya voy saludando Flor Herrera, Beatriz Rodríguez, Lorena del Ángel, May, Finita Maikan, bienvenidas Noemi Nava, Vero. Gracias por acompañarme, Viri de Luna Romo, Lu, Luna Barrete, Cris Santa Moreno, Loli Mendoza, bienvenidas, Laura Ávila, María Can Castilla, Jaide Rubio, bienvenidas chicas, gracias por acompañarme en este programa. Y bueno, como les digo, por favor sigue compartiendo este programa, no se te olvide compartirlo, eh, velo compartiendo en todas tus redes, compártelo a través de Whatsapp. Eh, envía esta invitación a ver este programa para que seamos cada vez más almas en conciencia aquí reunidas para este programa. Y bueno, te recuerdo también, te voy a recordar que como cada año ya se está abriendo eh, para que puedas eh, participar en la meditación del ángel de la navidad ya varios me están preguntando cuándo se va a hacer el ángel de la navidad por aquí del 18 de diciembre vamos a estar trabajando con el ángel de la navidad Viene el ritual, la predicción del 2022. Viene eh, la magia de poder hacer un buen cierre y sembrar nuestras semillas para nuestro eh, 2022. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema. La gratitud es un ingrediente que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Existen situaciones en nuestra vida en donde constantemente nos salimos de nuestro centro y esta, esta situación va haciendo que nuestro pecho, nuestro corazón, nuestro chakra corazón se vaya cerrando. Vamos teniendo los sinsabores de la vida, vamos teniendo problemas eh, que no se han solucionado, eh, rencores del pasado. Tenemos situaciones eh, complicadas, tenemos eh, tal vez enfermedades de seres queridos, eh, el, la muerte de alguien. Tenemos muchas eh, situaciones que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida eh, y que nos, no nos permiten a nosotros eh, abrir nuestro corazón. Por el contrario, cada vez eh, se va cerrando más con estas tristezas, con estos odios, con estos enojos, con estos rencores. Vamos guardando en nuestro corazón estas situaciones y se van quedando y van cristalizándose en nuestro chakra corazón. Se van quedando todas esas emociones eh, en nuestro corazón y no se mueven. Se quedan ahí congeladas, cristalizadas y eh, normalmente cuando nosotros queremos decir tal vez gracias nos cuesta un poquito de trabajo porque tenemos muchas situaciones de nuestro pasado que no nos están permitiendo fluir de la manera correcta y que no nos están permitiendo soltar, vaciar. Descargar todas esas energías, eh, descargar todas esas emociones, nos llevamos un proceso adecuado para poder soltar todas esas situaciones que no nos permiten a nosotros eh, abrir este espacio en nuestro corazón, en nuestro chakra corazón normalmente está cubierto de muchas situaciones del pasado por todo lo que hemos vivido por todo lo que hemos pasado desde nuestra infancia hasta este momento entonces todas esas emociones de manera consciente o inconsciente están actuando para que el día de hoy yo vea la vida con gratitud o no la vea con gratitud entonces le tenemos que dar esa limpiadita a nuestro corazón, tenemos que trabajar con esa conciencia de poderlo limpiar, de poder hacer que nuestro corazón esté libre para poder dar las gracias, para poder entrar en esa vibración y en esa conexión. La gratitud no nada más es dar las gracias desde nuestra mente y hacerlo como un ejercicio repetitivo de, ah sí, gracias, gracias no se trata nada más de eso la gratitud se trata de decir gracias desde nuestra mente y desde nuestro corazón cuando yo conecto mente y corazón estoy dando las gracias desde el corazón dar las gracias con amor Dar las gracias con esa energía tan potente que se va a sentir en los demás. No nada más gracias desde nuestro pensamiento y decir, ah sí, gracias. Porque normalmente estamos acostumbrados a decir, sí, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero, ¿qué tan consciente eres para dar las gracias con amor? Que tus palabras de gracias sean con amor. Obsérvate, cambia muchísimo la vibración cuando dices, ok, voy a dar las gracias con amor y siente como tu corazón, tu chakra corazón se expande y se abre. Pero bueno, para poder llegar para allá, vamos para allá, para poder hacer ese trabajo de manera consciente, nosotros tenemos que primero liberar, liberar. Todas aquellas situaciones de nuestro pasado, las tristezas, las situaciones que vienen constantemente a mi mente, las situaciones que no me dejan en paz, que no me dejan estar tranquila. Vamos a tener que buscar un espacio para nosotros, vamos a tener que trabajar desde esta parte consciente de darnos cuenta que ya no tenemos que cargar. Tenemos que vaciar nuestra mente. Y bueno, a través de nuestros ejercicios de gratitud podemos hacerlo. Vamos a observar todas las situaciones de nuestro pasado con mayor gratitud. Recuerda que todos nuestros aprendizajes nos traen una enseñanza. Todas aquellas personas que nos llevaron hasta ese dolor más grande, todas aquellas personas que nos mostraron esa parte no trabajada de nosotros, todas aquellas personas que fungieron como ese papel de maestros en nuestra vida para podernos catapultar a una versión mejor de nosotros. Vamos a comenzar a verlos con gratitud vamos a observar a todas esas personas que fungieron como esos grandes maestros para que nosotros podamos poner atención en nuestro amor propio, en trabajar y liberar a todas aquellas personas que por alguna situación que yo compartí con ellos, el día de hoy, Sigo cargando ese dolor, el día de hoy sigo cargando esa tristeza, sigo cargando ese enojo, sigo cargando esa molestia. Es tiempo de liberar y es tiempo de que tú te prepares descargando tu corazón, que hagas ese vaciado, dándole gracias a todas esas personas que te mostraron que aún tenías que trabajar en ti, que aún tenías que liberar toda esa energía que estaba ahí eh, atorada. Es tiempo de que vayas preparando porque justo estas fechas son como cierres de ciclo. Estas fechas son para que tu inconsciencia vayas dándote cuenta qué tienes que agradecer, qué es lo que el día de hoy tienes que agradecer y no nada más ese de ¡ah sí, sí! porque tengo esto ¡ah sí, sí! porque tengo salud ¡ah sí, sí! Porque, porque ¡ah! tengo casa no trata de hacerlo desde esta ubicación de tu corazón desde esa vibración que hace este imán que nosotros todos absolutamente todos tenemos que es en este chakra corazón baseando todo lo que ya no requerimos en nuestra vida, descargando todas las tristezas, enojos, porque finalmente todo eso era esa situación que requerías pasar para que el día de hoy tuvieras ese aprendizaje, para que el día de hoy tuvieras esa conciencia, para que el día de hoy a lo mejor te tuvieras que mover del lugar en donde estabas, para que aterrizaras tus sueños, manifestaras tus deseos, y que tal vez no aprendiste a escuchar las señales desde atrás, desde antes que ya se venían prendiendo los foquitos, y la vida simplemente te llevó a decir, ok, hasta que termines de soltar esto, se va a aparecer esta persona para que te ayude, precisamente a soltar todo aquello que el día de hoy ya no requieres en tu vida. Y bueno, pues ahí está esto que tenemos nosotros que trabajar, esto que tenemos que hacer conscientes para poder soltar, para poder hacer que nuestra, nuestro corazón esté limpio, para poder entonces sí comenzar a trabajar con nuestra gratitud. Al nosotros comenzar a trabajar con la gratitud una vez que hacemos esta limpieza de nuestro corazón, ayudamos, ayudamos completamente a que todas aquellas situaciones por las cuales a lo mejor yo había estado trabajando el día de hoy, cada vez las voy sintiendo más ligeras, cada vez me voy sintiendo más ligero y entonces me quedo más abierta, receptiva, a poder estar con esta conexión, con este amor hacia la vida, hacia lo que me sucede, porque todo, recordemos que todo es una enseñanza, todo detrás de cada situación tiene un aprendizaje y hay que aprender a apreciarlo, hay que aprender a auto observarnos a trabajar con nuestra propia observación de nuestros pensamientos sentimientos y emociones y cuando nosotros estamos trabajando a través de la gratitud nos convertimos en ese imán precioso para poder atraer a nuestra vida nuestros deseos nuestros sueños, nuestros anhelos este imán se expresa expande, crece conforme yo voy trabajando e integrando la gratitud a mi vida. La gratitud parte desde nuestro corazón. Y que nada más trabaja la parte de nuestra mente Sino al unir nuestros dos hemisferios Haciendo que la gratitud sea a través de la parte consciente De decir gracias a aquella persona que eh, te ayudó en un momento de crisis En un momento de dolor, en un momento de tristeza Te acompañó eh, no necesariamente tal vez ayudándote, pero sí escuchándote, sí nada más acompañándote. Hay que dar gracias por esas personas que tal vez involuntariamente nos han enseñado algo, que nos han mostrado que tal vez existe otra manera de vivir. Cuando nosotros repasamos en nuestra vida, ¿quiénes han sido esas grandes personas que nos han dejado esta enseñanza?, y ya nada más vamos a ponerle como ese ingrediente de, entre comillas, positivo y negativo. Porque finalmente es un juicio de nosotros el decir, esto fue una enseñanza positiva y esto fue una enseñanza negativa. Eh, le ponemos tal vez esa carga. Pero finalmente cuando tú logras soltar la carga de decir es positivo o negativo. Y simplemente tomarlo como una enseñanza. La vida... Te va a mostrar que cada vez va a ser más ligera y recuerda a todas esas personas, uno de los ejercicios es, recuerda a todas esas personas por las cuales aprendiste algo, desde la primaria, desde eh, que te dejaron esa enseñanza, abuelos, abuelas, mamás, papás... La vida, a lo mejor esa persona que iba cruzando y te dijo esa palabra, esa frase. Algo que en tu corazón se quedó grabado. Hay que dar gracias a todas esas personas que nos mostraron ese camino, esa conducción. Y así vamos nosotros cada vez jalando esa gratitud. La gratitud es un ingrediente indispensable para Punto número uno, expandirte a nivel tanto mental como espiritual, haces esa conexión con tu espiritualidad, haces ese trabajo de poderte dar cuenta que en tu vida existen más cosas que agradecer que cosas que podrías el día de hoy estarte quejando. La queja es la que cierra esta parte de gratitud, es la que la bloquea. Entonces, hay que quejarnos menos y hay que agradecer más. Hay que decir gracias desde el corazón, con amor. También la gratitud, como ya les había dicho, nos hace ese imán que nos ayuda a, cat a catapultar Todas aquellos sueños, deseos y anhelos que quiero. Porque mi vibración cambia. Cuando yo estoy en la queja, mi vibración comienza a descender. Mientras más me queje, más abajo me voy a ir. Porque lo único que estoy haciendo es que mi imán atraiga cada vez más situaciones por las que me yo me deba de quejar. Comienza a atraerme situaciones, problemas, mostrarme el, el lado eh, feo, mientras más me mantenga en la queja, en el enojo, en el mmm, que nada me parece, voy siendo este imán de queja y entonces el universo dice, ah, le encanta quejarse, entonces le voy a dar más situaciones para que se queje, le voy a dar más problemas, le voy a dar más obstáculos para que tenga una razón más para quejarse. Pero si yo accedo a la gratitud, si yo me conecto a la gratitud, voy limpiando y despejando mi camino, y entonces el universo dice, ah, está dando las gracias por las enseñanzas amorosas que tuvo, está dando las gracias por esa persona que recibió ese consejo. Está recibiendo con amor la enseñanza de sus padres. La abundancia que ha tenido. Sin juzgarla. Sin poner a decir, no, pues es que a mi eh, chequecito le hizo falta como cinco ceritos a la derecha. Agradecer desde lo que tienes aquí. Agradecer que lo tienes agradecer que está presente, agradecer la salud, el amor, el dinero, la abundancia, la prosperidad agradecer el aire que respiras la pandemia te ha llevado también a agradecer muchas cosas que tal vez no valorabas en un pasado no valorabas el hecho de estar en conexión con tu familia el hecho de poder a lo mejor tener un paseo eh, más agradable el hecho de poder estar en a lo mejor de viaje eh, en conexión con otras personas nos llevó a esa apreciación y hay que dar las gracias por ese despertar que nos está dando la oportunidad a nosotros de despertar de quitarnos de la queja y otro de los ingredientes que nos ayuda a la gratitud ya les dije que es eh, la parte espiritual que nos ayuda a cumplir nuestros deseos, porque entonces cuando el universo está ahí pendiente de todo lo que estamos agradeciendo, pues obviamente eso nos lo multiplica. Nos empieza a llenar que cada vez más cosas por las cuales tendríamos que estar agradecidos aún más. Y... Un maestro me decía que eh, cuando nos enseñaron estos trabajos de gratitud, nos decía, si tú agradeces tu almohada, tus sábanas calientitas, el agua caliente que sale de la regadera, eso nunca te va a faltar. Si tú realmente estás agradeciendo desde el corazón con amor, eso es algo que nunca en tu vida te va a faltar. Entonces... ¿Cuáles son esas cosas por las cuales el día de hoy tienes esa gratitud? ¿Qué es lo que tienes que agradecer? Veme poniendo ahí en los comentarios, veme escribiendo de qué te estás dando cuenta. ¿Cuáles son esas eh, actitudes, acciones que el día de hoy te estás... Uh, que te estoy ayudando a recordar y rescatar de tu ser? Y veme ahí comentando por favor, ahí escríbeme eh, y yo voy leyéndote. Ve, dando, de, ve dándote cuenta que la gratitud engloba tantas cosas, tanta magia, tanta creación, que muchas veces no somos conscientes de qué tan fuerte, qué, qué imán tan grande tenemos en nuestro corazón y cuántas cosas estamos creando desde la inconsciencia, desde el no soy responsable de mis creaciones. Cuando eres responsable de tus creaciones te estás dando cuenta que la gratitud te lleva a cada vez más estados de amor. Esos estados de poder expandirte cada vez más. Porque esto es una, una capacidad de nuestro corazón de rebosar de esta energía, de rebosar de esta conciencia de abrirte cada vez más a estos estados de conciencia de mayor paz cuando unes este ingrediente importante en tu vida ayudas a que esta gratitud se expanda no nada más en ti sino en tu familia porque si yo despierto, si yo soy consciente de esa gratitud contamino al otro de manera positiva, extiendo esa gratitud a mi familia y entonces cada vez los demás se conectan a esa frecuencia simplemente por estar alrededor tuyo, porque tú estás trabajando con esa gratitud. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué le deseas dejar a tu familia? ¿Qué le deseas dejar? Eh, preparado ese caminito a todos aquellos que vienen después de ti no importa que tengas o no tengas hijos sino qué le dejas a los sobrinos que les dejas eh, a todas las personas que eh, estás tratando de ayudar con esa gratitud conecta, conecta desde tu corazón trabajando con este imán y bueno, ya hablamos sobre el cumplimiento de deseos, ya hablamos de este magneto, ya sabemos que hay que quejarnos menos y agradecer más. Y bueno, una vez que nosotros trabajamos con esa conexión de la gratitud, también podemos salir de estados de ansiedad, de estrés. ¿Y por qué? Porque también nuestro cerebro se encuentra muy estresado. Y... Nuestro cerebro se encuentra en este estado lógico-racional tratando de resolver los problemas por los cuales aún no suceden o ya pasaron. Porque tal vez ese problema se tiene que resolver en un futuro, tal vez inmediato, pero aún no sucede. Entonces, eso quiere decir que no estamos en tiempo presente y nuestro estrés es por algo que aún no se ha dado. Nuestro estrés es por algo que aún no sucede, sin embargo, nuestro cerebro, la lógica racional nos dice, es que tengo que planear, es que tengo que hacer. Pero si unimos a esta situación, a los ángeles, a Dios, y le decimos, lo pongo en tus manos, yo sé y soy consciente de que yo no tengo el control de mi vida. Yo sé y soy consciente de que hay muchas cosas que se salen de mis manos. Pero tú, como ser sabio, como esta energía, como esta fuente, como mi divinidad, me vas a llevar a resolverlo. Y hágase tu voluntad. Al yo soltar esta situación y ponerlas en manos de alguien tan sabio, tan poderoso, voy a dejar que esa, esa situación se relaje, se suelte, se libere. Y voy a dejar que yo me sienta cada vez más en paz. Y entonces voy a decir gracias, gracias, porque esta situación se está resolviendo en beneficio de todos los involucrados, no nada más mi propio beneficio porque cuando yo quiero resolver algo tal vez yo quiero ganar y esa parte de yo querer ganar es a través del ego y no le estoy dando el permiso o la oportunidad de que mi espíritu de que mi conciencia se conecte y se expanda y se abra cada vez más porque yo quiero resolver las cosas como a mí se me pega la gana y no estoy dejando que la energía del universo, la energía de los ángeles, nos dejamos, que nos dejemos guiar, que nos abramos a esa guía. Y entonces, cuando damos ese beneficio de la duda, con ese pequeño 1% que podemos imprimirle a la vida y dejar que esta conciencia se expanda, se abra, vamos a entrar cada vez en más estados de gratitud, cada vez más elevados, salir de la queja y salir de la tristeza, de la ansiedad, de todos esos problemas y comenzar a agradecer más, porque tal vez el día de hoy no entiendes para qué está esa persona en tu vida, para qué esa enfermedad se presenta, para qué esa persona del pasado regresa, para qué... Eh, esa situación de mi trabajo, para qué lo perdí, para qué no tengo dinero. Pero si puedes agradecer por un segundo lo que te está pasando el día de hoy, te vas a dar cuenta que esa transformación te va a llevar a un estado de conciencia cada vez más expandido, cada vez más grande. Vas a hacer esa conexión con el mundo sutil cada vez más rápido de manera involuntaria, de manera voluntaria, cuando tú estás en esa vibración, cada vez vas a ser más consciente de muchas otras cosas que estando en una baja vibración no podías ver, que estando en esa baja vibración de tristeza, angustia, molestia, no la podías ver, no era tan clara la situación. Y elevando tu conciencia haciéndote este imán de gratitud, vas a poderte dar cuenta que muchas de las cosas se transforman, cambian. Simplemente añadiendo este este ingrediente principal. Para mí es como de los más básicos cuando nos encontramos tan desconectados, cuando decimos... Pues yo no creo en nada, yo siento que, que, que la vida pues simplemente se da y, y ya, o sea, yo tengo que vivir porque tengo que vivir, porque nací, o sea, vivo porque nazco, Este, crezco y estudio porque me dijeron que tenía que estudiar, eh, trabajo porque me dijeron que tenía que trabajar, sino que como, eh, me caso porque me dijeron que me tenía que casar porque, porque eso era lo que seguía, tengo hijos porque me dijeron que tenía que tener hijos… Y vas viviendo esa vida inconsciente, y vamos viviendo esa vida dormidos. Y eso lo escuché, eh, creo que fue Ken Odin de, de Dupeirón que, que dijo eso, y yo diría, sí, está ahí esa parte racional en donde estamos siguiendo como eh, nada más ese cassette o esa copia de la vivencia de alguien más. Y entonces nos desconectamos de nuestra espiritualidad, porque estamos viviendo nuestro día a día sin conciencia. No estamos viviendo desde esta parte de la espiritualidad. Entonces, este ejercicio, este paso que les traje de la gratitud, es hacernos conscientes de que es básico e importante en nuestra vida siempre agradecer y no un gracias desde nuestra parte racional sino un gracias con amor con conciencia y vas a ver cómo poco a poco todo con este trabajo que vayas haciendo de el ejercicio clásico de 10 cosas por las cuales tú tienes que agradecer este día ¿qué enseñanza te dejó ¿qué fue lo que aprendiste? ¿cuál fue la impresión que esa vida te dejó? Y hay algunas preguntas las cuales tú puedes re responder y, y trabajarlas y hacerte consciente de qué es eso que tú podrías agradecer con estos eh, ejercicios de gratitud de 10 cosas por las cuales que tú tengas que agradecer. ¿Podrías responder estas preguntas? Aquí te las voy a dar. ¿Qué salió bien el día de hoy? Lleva un diario, prepara un libro, prepara un cuaderno en donde tú puedas escribir constantemente y lleva ese diario de gratitud. Adórnalo, hazlo bonito. Yo ya les he dado eh, ejercicios en eh, meses, digo, perdón, en años anteriores. Eh, ya he hecho yo este reto de 21 días de gratitud. Y les he pedido que hagan un cuaderno bonito en donde ustedes puedan agradecer, un diario bonito en donde ustedes puedan agradecer. Ya hay apps de agradecimiento, ustedes ya las pueden hacer. Y puedes añadir este ingrediente de ¿qué salió bien el día de hoy? ¿qué es lo que tengo que agradecer? Otra pregunta que podrías responder en tu día a día es ¿quién hizo algo bueno por ti durante el día? para que cada vez te vayas haciendo más consciente de esta gratitud. ¿Quién hizo algo bueno por ti el día de hoy? Otra de las cosas, ¿qué cosas podrían haber ido mal, pero no ocurrieron? ¿Qué es aquello que tal vez la vida te detuvo, te cambió el camino... Te movió el destino, te cancelaron la cita, te movieron todo tu, uh, todo tu itinerario, eh, se retrasó el vuelo, no salió el camión a tiempo. ¿Qué es aquello que podría haber salido mal, pero en realidad no ocurrió? La mente te lleva constantemente a observar más la pérdida que la ganancia. Pero si nosotros vamos reeducando a nuestra mente, si nosotros vamos reeducando nuestra conciencia, vamos a darnos cuenta que... Podemos entrar en estos estados de conciencia cada vez más elevados, trabajar cada vez más con nuestra gratitud. Voy a leer algunos comentarios que ya me dejaron por acá y bueno pues participa, participa escribiendo tu experiencia, eh, si tú ya participaste en estos Retos de gratitud eh, Si ya has trabajado con algo eh, Alguna meditación Porque también he hecho meditaciones Y tú ya estuviste en la meditación de gratitud eh, ¿qué has, ¿Cómo has trabajado tú tu gratitud? ¿Cómo la has hecho cada vez más consciente? Escríbeme ahí en, tu, en los comentarios Y yo ahorita los voy a ir leyendo Dice por acá Vamos a ver Leslie Marín, saludos, Blanca Sánchez eh, Leslie Marín, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Eh, Lina Marulanda nos dice Gracias a cada una de mis células Por su vitalidad, salud y bienestar ¡Qué bueno! Sí, así es, gracias Y esto de dar las gracias en tiempo presente También activa esta parte de nosotros aunque tal vez el día de hoy no lo tengo, pero si yo a mi mente le estoy diciendo que ya lo estoy trabajando, que yo lo estoy tal vez trabajando desde otros planos, voy haciendo cada vez más consciente para que esto se vaya manifestando en mi presente, en mi aquí y en mi ahora. Dice Nancy Becerra, agradezco por escuchar lo que nos compartes. Caes Rubio dice muchas gracias y dice Leslie Marín dice agradezco a mis padres por darme la vida y todas sus enseñanzas así es sin juzgar tenemos que dar gracias a nuestros padres por todo lo que nos enseñaron por todo lo que nos dejaron no hay que juzgarlo como bueno o malo simplemente fueron las enseñanzas dice Fini Maikan dice un lindo mensaje para limpiar el corazón y conocer más la gratitud hacia la familia. Y Luna Barrete dice, tú hiciste un trabajo de gratitud y cómo descubres lo bendecido que eres por todo lo que tenemos y antes no lo dábamos importancia y sigo muy agradecida por ello. Gracias, Lu. Gracias por compartirlo. Dice Gaby Navarro, dice, gracias Margarita y a Dios y a los ángeles por ponerte en mi vida. Sin duda, todas las personas eh, que son pasado en mi camino llamado vida y agradezco siempre lo que he vivido y con cada ser de luz. Agradezco lo bueno, lo malo, lo extraordinario que el universo me ha regalado. Definitivamente Dios no me deja porque... Él es mi guía. Gracias, gracias, gracias. Hay que bendecir todo, todo, todo. la gratitud. Y cuando damos las gracias por lo que tenemos primero, aunque sea el día de hoy un peso en la bolsa, hay que dar gracias por ese peso que tenemos. ¿Y qué crees? Que el universo te lo va a multiplicar. Pero es importante cada vez hacerlo más consciente, dar las gracias por lo que está llegando el día de hoy a nuestra vida, por las personas que nos rodean, por el amor, por la salud, por los viajes, eh, por el compartir, por eh, los utensilios eh, que tenemos en nuestro alrededor, las computadoras que damos por hecho, los celulares que damos por hecho, los platos, los vasos, las ollas, todo. Eh, mientras prepara, preparaba este programa, eh, también escuché a una persona que decía, en ciertos países damos por hecho que nosotros tenemos esa, esa parte de nosotros, o sea, damos por hecho... Que nosotros debe de salir el agua de la tubería. Nosotros damos por hecho que tenemos gas eh, para poder cocinar. Damos por hecho, eh, a lo mejor que tenemos algún medio de transporte. Eh, llámese tu propio automóvil. Llámese metro, metrobús. Lo que tengas para poderte transportar. Damos por hecho eso. Y damos las gracias eh, por eso que estamos teniendo. Sin embargo... Déjenme apago el internet de aquí porque creo que está robando internet. A ver si mejora un poquito el internet. Entonces vamos dando por hecho el agua que sale de la tubería. Vamos dando por hecho eh, el camión que me lleva a mi lugar. El auto que me lleva a mi lugar. Eh, pero hay muchos países, hay muchos lugares en donde no hay eso. En donde no existe esa parte. Imagínate tú que tuvieras que caminar 5, 10, 15, 20 kilómetros diarios para poder obtener agua. Imagínate tú que para poder llegar a la escuela tenías que caminar 15, 30 kilómetros diarios. Imagínate tú que tuvieras que eh, recolectar la leña para poder... Eh, tener tus alimentos. ¿Cuántas cosas damos por hecho que nosotros la debemos de tener y que es algo normal y natural para nosotros el tenerla? Y en otros países no hay eso. ¿Cuántas veces das por hecho que tu refrigerador debe de estar lleno de comida y tal vez en otros países no la hay? Cuando hacemos esas comparaciones y nos damos cuenta que hay en otros países en donde tal vez lo que el día de hoy yo tengo es lo que les hace falta a los demás. Podemos trabajar y hacer consciente cada vez más esa gratitud. Podemos tener la oportunidad de que a nosotros sí nos sale el agua de la regadera. Que a nosotros sí hay medios de transporte. El que quieras, pero hay medios de transporte. Y... ¿Tenemos la oportunidad de tener un hogar, tenemos una casa, un techo que nos cubre? Porque tal vez, gracias que estamos en un país en donde sí lo hay. Pero ¿en cuántos países tal vez hace falta eso? ¿En cuántos lugares, en cuántos rincones de este planeta hay personas que no lo tienen? Y que nosotros al hacer estos ejercicios de conciencia... Y de llevar esa luz, esa iluminación a esa oscuridad de nuestro ser que tal vez ignoraba esto, lo que estamos haciendo, que al llevar esa luz de conciencia al que yo me enfoque en decir es verdad, o sea, yo me puedo transportar libremente, yo recibo agua de manera libre. Yo tengo alimentos accesibles para mí. Y cuando yo llevo esa iluminación, esa conciencia, ¿qué sucede? Esto se comienza a transformar. No nada más para mí, sino para todo el planeta. Porque nuestro imán de merecimiento también va cambiando. Y entonces, si... El conjunto, en conjunto, damos gracias por esto, ayudamos a que esto comience a elevarse y que si no nada más me elevo yo, esto se va permeando hacia toda mi familia porque mi vibración cambia y entonces jala a los otros para poder subir un escalón más. Y entonces, por ende, no nada más jalo a mi familia, sino jalo a la familia de ellos y jalo a los demás que me rodean. Y empezamos nosotros a trabajar con la conciencia de todos somos uno. Y empezamos a expandir nuestro corazón para que también empecemos a ayudar a que los demás también entren en esta frecuencia. Es por eso que se hace tan importante y hemos cada vez tal vez sido más conscientes de que ese día el 25 de noviembre que eh, le llaman en Estados Unidos Thanksgiving hay que adoptarlo de verdad en nuestra conciencia en nuestro corazón para que nosotros podamos trabajar desde esta conciencia podamos unirnos con ese mil Millones de personas que están dando las gracias y que al unirnos en esta conciencia de gratitud, no nada más estoy ayudándome a mí, estoy ayudando a los demás con esta vibración y esta elevación, entonces es importante para nosotros... Hacernos cada vez más conscientes, hacer cada vez más eh, perceptivos, receptivos a la gratitud y que si la ejercemos tal vez ese 25, estamos ayudando y contribuyendo a las demás personas de manera voluntaria e involuntaria para dar las gracias por lo que hay a nuestro alrededor. Voy a leer, a seguir leyendo por acá algunos comentarios. Dime qué te está pareciendo este programa. Recuerda que yo, para que te pueda leer, tienes que estar conectado directamente en Almas en Conciencia. Para que yo pueda leerte, necesitas estar conectado directamente en Almas en Conciencia y yo pueda leer tus comentarios en vivo. Deja de ver por acá. Eh... ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Leslie Marín! ¡Felicidades a esta mamá chula! <ríe> Muchas felicidades, Marín, que esté Leslie, que qué bueno que todo salió bien. Que el jueves pasado estábamos platicando que cómo le iba a ir porque iba a tener su cesárea. Y mírala, ya salió bien, está ahí en reposo con la bebé. A ver, vamos por acá, vamos a seguir bajando. Dice Margu Bill, gracias. Eh, y vamos por acá dice Beatriz Rodríguez Dice gracias a Dios por abrir mis caminos y permitirme conocerlo mejor en mi día a día sus bendiciones son grandes imposible enumerarlas en un momento y gracias Lu por avisar los mensajes son todos los jueves al mediodía, el día de hoy no hay mensajes todos los jueves. Hoy nada más es una plática de conciencia. Toma esto que estamos hablando como un mensaje. Por algo, por algo te tocó. Bueno, pues aquí está eh, esta, esta plática del día de hoy. Voy a quedar un momento más para eh, algún mensaje que... Eh, que tengas alguna pregunta que tengas y casi ya estamos por cerrar nuestro programa. Dice Omare eh, de Númenor, dice gracias por las experiencias de la vida, las enseñanzas, los aprendizajes del alma. Sabiduría para la plenitud en el camino. Muy bien. Gracias Omare. Hay que agradecer por esto. Qué bueno que, que lo dices. Gracias por la sabiduría que hemos recibido este año. Gracias eh, por, por todo lo que... Eh, hemos trabajado en conciencia gracias eh, por todas las personas que se han conectado por todas las personas eh, que, que han estado eh, participando a lo largo de este año que me han seguido eh, por su paciencia por esperarme por, por estar eh, en contacto por compartir el programa gracias Gracias por eso. Ay, déjenme ver porque ya se me está acabando la batería de la computadora. Pues bueno. Ahora sí. Vámonos. Gracias a todos los que estuvieron conectados... Eh, nos vemos el siguiente jueves. Gracias, gracias a todos por sus experiencias, por abrirme su corazón, por su confianza. Y bueno, pues no te pierdas, no te pierdas este ángel de la Navidad que vamos a tener este sábado 18 de diciembre. Vamos a trabajar con esta conciencia. Y bueno, eh, me despido siempre eh, con... La bendición. Eh, deseo que un ángel te lleve entre tus alas, entre sus alas. Que te cuide, te bendiga, te proteja. Que siempre, siempre te acompañe. Que te dejes guiar por él. Que todos los aprendizajes que tengas siempre sean en amor, en conciencia. Y también deseo que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles, que todos los ángeles que estén en tu hogar te otorguen sabiduría, salud, fuerza, abundancia, prosperidad, armonía en tu hogar. Gracias, gracias, gracias y nos estamos viendo el jueves para mensajes y nos vemos. Bye, bye.